Hola, buenas a todos, <risa> joder, qué mal suena eso, tío. Hola de nuevo, eh, hoy quiero hablar un poco de lo que es el trabajo y cómo nos agobia, joder, estamos en el siglo XXI, ya casi ha pasado este siglo, y, y aún así nos agobia el trabajo, y eso que a veces ni hay, ¿no? Pero yo creo que nos agobia porque es un esfuerzo constante, es algo, una rutina que tienes que hacer día a día y al final, joder, es que te agobias con eso, necesitamos trabajo para conseguir cosas para tener más cosas y nos agobiamos por cosas que no tenemos cuando ni siquiera nos preocupamos de las cosas que tenemos y es como un constante ciclo ciclo en el que te preocupas por todas las mierdas del mundo cuando en realidad tienes mucho. Está claro que tenemos la base de la felicidad, tenemos nuestra casa, tenemos comida y no nos falta una mierda y aún así nos seguimos preocupando y nos seguimos estresando. Pasará el día de mañana y seguiremos agobiando porque por la televisión saldrán noticias asquerosas pero alrededor no está pasando nada. Así que intenta cuidar a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, porque es lo único que tienes y no te agobies por el resto de cosas porque irán mejorando. Si tú te preocupas en lo que es tu entorno, tu entorno está cubierto, el resto a lo mejor puede que no lo puedas controlar y solo te produzca agobio y te produzca estrés, así que, joder, me agobia un montón hablar así más o menos en público, aunque estoy en una esquina, así que no sé qué me pueda agobiar. Es que tenemos, así, tenemos ese pensamiento de, de pensar que todo el mundo te está mirando, que tú eres el ombligo del mundo cuando no eres nadie, eres una, una hormiga en un en la planeta Tierra que ni en microscopio se te puede ver. Si desde el espacio intentaran hacerte una foto con el, móvil, con el mismo móvil que estoy grabando, ni se te vería. Así que ¿por qué nos agobiamos por tantas mierdas si al final todo lo que digas o todo lo que hagas no importará nada? Bueno, sí, importará algo, ¿vale? Importará para ti, importará a los que te rodean, como he dicho, pero al resto de personas le importa una mierda lo que hagas. Así que intenta ser trascendente, intenta ser trascendente al nivel que puedas, ¿vale? No tienes que ser trascendente a nivel global porque eso es algo muy complicado, pero sí que puedes empezar haciendo pequeñas cosas que, que puedan hacer un cambio a tu alrededor. Así que nada, os animo a que le echéis huevos a la vida y seguro que las cosas van mejorando con el tiempo, así que no os estreséis. Mira, un saludo.